un 26% de los ingresos en dólares que recibió el país, unos 7.468 millones de dólares de acuerdo a los datos oficiales. Son resultados que tardarán en volver, según lo que opinamos. El Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas informó este martes que si es necesario ese ministerio tomará las medidas de lugar para limitar la entrada al país de personas procedentes del extranjero una vez se reabran los aeropuertos y los hoteles recordamos ayer martes se reportaron 952 internamientos por coronavirus de los que 207 están en cuidados intensivos representando el 22.5% del ingreso en este momento está ocupado el 59% de las camas en la UCI o sea, en las unidades de cuidados intensivos destinadas para los pacientes graves grave por COVID-19. Bueno, esa es la realidad, esa es la situación por la que es, está, vamos a atravesar, ¿verdad?, porque todavía no hemos comenzado, pero a partir de hoy pudiera eso crear una situación. Vamos a ver, Fulvio. Bueno, la reapertura. Ayer también se anunciaron los bares y, y, y centros nocturnos. ¿Cómo que, así? Eh, que ya pueden operar los negocios y la cosa nocturna. Eso fue lo que se anunció ayer. No, yo entendía no, que sí. eso. Solamente el turismo. Sí. El turismo, sí. Y los Solamente. restaurantes. Y restaurantes. Restaurante. Sí, restaurantes ya pueden abrir también. Eh, el turismo, sin lugar a duda, es una pieza muy sensible, porque depende de muchos factores. Entre ellos, en este mundo globalizado, depende también de la seguridad depende de la salud, y en este caso eh, la salud con esta pandemia le ha dado muy fuerte al turismo en el mundo entero. Entonces aquí, que es un país de una economía de servicios, que una de las patas de la mesa es el turismo, en muchos de los informes yo me preguntaba ¿Qué tan de acuerdo estaban los empresarios del turismo con esos informes? Porque le daba y laceraba directamente a la industria sin chimenea. Hoy ya se va a iniciar la apertura del turismo con un protocolo y habla de un 30%. Eh, hay que ver cómo también van a controlar eso que dicen del 30%. Hay muchos turistas en el mundo que se arriesgarían a venir a República Dominicana y creo que eso va a ir incrementando la presencia del turismo. Es tiempo de, de ir eh, tratando de ir conviviendo con lo que es el COVID-19 e ir reaperturando algunas actividades eh, cotidianas Claro, está con las medidas de protocolares necesarias. En la zona turística se usa mucho la discoteca, bien cerradas. Y ahí se forma un cúmulo de personas eh, fuerte. Creo que esa es una de las partes que debe dejarse para último en lo que es la, la apertura del turismo. Y aperturando otros atractivos más ecológicos eh, de más contacto con la naturaleza y que haya menos hacinamiento de personas pero ya ellos tendrán su protocolo y qué bueno que poco a poco estas actividades tan necesarias generadoras de empleos se pueden ir reaperturando bien, Carolina bien pues nosotros en lo particular causa preocupación Ciertamente hay un protocolo que se establece, por ejemplo, en los restaurantes eh, para los hoteles y también los restaurantes eh, particulares. Eh, uno de ellos es que no habrá el autoservicio, sino que será llevada a cada uno de los turistas o de las personas que estén en los hoteles. Se está buscando, o se han tomado una serie de medidas. Lo que nosotros hemos visto es que el cumplimiento de la misma, en las que ya eh, se han aperturado, no ha sido del todo. Nosotros entendemos que tal vez la industria, por ser eh, un sector mucho más formal, el área de, de hotelería, pues cumplirán en eh, un porcentaje más importante que lo que ha pasado con los otros sectores que han abierto. Debemos de destacar que también las cabañas eh, ya abrirán, eh, los casinos, Amado se ríe, pero hay no, cierta este, preocupación con el tema No, no, no, no es eso, lo que pasa es que tú mencionas las cabañas eh, como... Sí, no, porque es, están dentro de la fase 4, que es la que inicia ahora en julio Y es, es bueno informarlo, Amado No Se te... habrán abierto realmente porque hubo cosas que estaban en la fase 4 que no... Es sino ya que... se rindió la información, ah, la leí está. Entonces, eh, nos causa, eh, más allá de todo este protocolo y que esperamos que ya a nivel de hotelería se cumplan, recordemos cuando a principio de COVID eh, había una alarma en todo el país por la entrada de turistas, por la entrada de extranjeros hasta dominicanos, que eh, o sea, que no se le estaba realizando, que no había ningún protocolo, protocolo. Por un lado, veíamos que sí, que se está llevando el protocolo de lugar en los aeropuertos. Pero veamos los casos de que no era cierto. Entonces, cuando empiecen a llegar miles y miles de dominicanos extranjeros al país, por ejemplo, Puerto Rico vimos que va a tomar la medida de que el que entre o ingrese a la isla deberá demostrar la prueba de COVID, de que no esté infectado. O sea, hay una serie de cosas que nosotros entendemos que no harán, que no harán que se pueda eh, prever tanto el tema del COVID en la República Dominicana. Cuando empiecen a llegar cientos de miles de turistas dominicanos fuera, señores, lo que hay que hacer es tomar las medidas de cuidado particular. Bueno. Ciertamente la economía debe de avanzar, debe de seguir, pero nosotros cuidarnos. Eh, no estaremos cerrados para toda la vida, eso es otra realidad, pero que Dios nos ayude. Bueno, Francis, sí, mira, en principio... Eh, debemos de, de, de vernos ya que el virus está arreglando, está poniendo las reglas a la humanidad. Aunque hay países que se han comportado más efectivos que otros, es el caso de lo mismo de, lo mismo de China, Singapur, eh, Corea, eh, Taiwán que no ha restringido en ningún momento ni el cierre ni el confinamiento. Y mientras en esos países hay brotes de 180, 160, en España se registraban 15.000, en, en, en Alemania 19.000, y que precisamente para el mercado turístico nuestro son los países que más nos aportan. Entonces, pensar la crisis o el virus y la vida futura de la República Dominicana, donde yo mismo he advertido aquí, que si los pilares principales del, de, de sostenibilidad de la República Dominicana los representa el turismo como las remesas, estamos asediados por el virus, el turismo y las remesas pueden causarnos a nosotros estragos porque también nuestros dominicanos ausentes que aportan casi parecido al 7%, a, a 7 mil millones de dólares, o parecido van el 8% y el 7%, y nosotros no tenemos una estructura económica o productiva que nos garantice la entrada con ausencia de que los países que estoy mencionando como Europa, que son los principales turistas que vienen aquí, italianos, españoles, alemanes, en fin, todo holandeses. eso, holandeses, en fin, todo eso hace que nosotros en estos tiempos tengamos que redefinir o rediseñar nuestra eh, eh, propuesta de turismo, porque fíjate, ya pareciera que nosotros estamos... En una condición, los seres humanos, a convivir o a tener como una realidad la COVID, real, ¿cómo es? la COVIDianidad. Covidianidad. A todo esto me preocupa el diseño de la apertura del turismo cuando también los vuelos han recibido un incremento. Y el yo me pregunto. Franz, ¿eh? El cumplimiento, Fran, ¿no? el cumplimiento. Y yo diseño... me pregunto. Si sí, tendrían la oportunidad de planificar para este periodo de inicio los vuelos y si habrían los vuelos necesarios para llegar a República Dominicana y volver a salir. Bueno. Porque los destinos de esos países tienen su propia historia. Así es. Bueno, aprovecho el momento para saludar a Yerian la Antigua que se suma a nosotros hace un momentito. Buenos días, Yerian. Buen día, buen día Amado, buen día Carolina, buen, buen día, día Fulvio, Francia, todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram allá en Estados Unidos, también a la gente que nos sigue a través del 1014. Este tema de la reapertura, verdad, de lo que tiene que ver con el sector turístico, ayer, y hay que admitirlo, da risa, eh, ver la, una publicación La mandé ahí a la tablet, Israel No he eh, llegado ¿no? Una, una, no, no he llegado eh, una, una, Un capture que le hice A una publicación de, de Nuria Y ah, sí, me pareció no... realmente impresionante El hecho de que se publicara eh, Dice Se acabó la espera este miércoles le abran las cabañas, como si lo importante fuera eso. Eh, señores, bueno, increíble. Mira, Jan, tú que eres un pragmático y que vive el día y ya reconoce eh, las corrientes, definitivamente he escuchado con bombos y palatillo de que esa es una gran noticia. O sea, lo que eh. se está celebrando en la República Dominicana, vayan a las redes sociales. no lo sociales. puede topar. Igualito como tú me, me insiste a entender que es una realidad a lo foque, Sí. Pues mire, mi hermano. Sí, miren, ayer... Es había que había pensé, que había por eso yo lo informé, y aparte me preguntaba, ¿por qué tú lo dices? Me es que todo el mundo lo quiere saber. Ayer, ver, para que la gente no me crea a ni ver. sino sí. que lo vea de primera mano. Es más, vayan a, a, al Twitter de Nuria Piera y, y, y buscan para que ustedes vean que ahí se van a encontrar con este tremendo titular que dice... Porque yo cuando vi esto dije, ¿qué es esto? Sí, miren... Y se si, acabó la espera. espera. Oigan, sí, como, como que se si fuera una de se acabó la espera. Y me cuenta este miércoles reabren las cabañas. me Cuenta nuestro amigo y hermano Héctor Mena ya está de las cabañas, eh, Girasol y esos sitios que tienen un estricto control de calidad y renovado todo. Guay. Es decir, que garantizan. Yo vi unos colchones en el sol, por ahí, un mes. Ah, ese otro fue. Sí, un meme. O sea, espero que ustedes vean. Oh, que wow. hasta eso, es para, eso es para despedir a las la chingas. La tenemos, muchachos, sí, ya en la, el WhatsApp. Ya no. Sería bueno ver la gente la vez para que ustedes vean hacia dónde se fue Vamos la tendencia ayer del interés de la gente, o por lo menos de, de, de, de la mayoría de no la, la gente. Todo. Las redes estaban atestadas de eso. Interesante de, sería que... Míralo ahí, míralo ahí. Si lo pueden abrir, por favor. Que en Europa nos analicen a nosotros en ese tema. Eso es real, eso Ellos, yo lo tomé directamente del cuidado de... de Te puede ir a buscarlo, yo no Lelo, sé si lo han borrado, pero me pareció impresionante esto. Porque sé Se que acabó la espera, este S miércoles reabren las cabañas. Como si eso fuera lo importante de la <risa> hoy, República Dominicana. Hoy, hoy. Hoy, hoy. hoy, hoy. Eh, bien. Entonces, caramba. Pero lo importante es decirle a la gente que independientemente de que el sector turístico eh, ya comience a, re, a reabrir a partir de hoy, el que tiene que tener la responsabilidad de, de cuidarse es usted. Si usted piensa ir a una playa, pues cuídese, cuídese, mantenga el distanciamiento social, llévese su alcohol y su manita manita limpia para que cada vez que usted vaya a tocar algo que lo haya tocado otra persona, usted se desinfecte, pese a que la OMS dijo que tampoco está demostrado que se, que se transmite por objeto, eh, porque ese es otro todavía no hay claro No está claro ni siquiera cómo se transmite Porque Mira, te dicen hoy que se transmite de esta manera Y el otro día te dicen que no, que no es de esa manera que a, se transmite bu, Volví a usar los guantes hoy Bueno, yo estoy Porque entonces uno se le olvida Y se pasa la Yo estoy muy claro con el asunto del tema que estamos tratando Yo voy a ser sumamente escueto Porque eh, el asunto es sencillo Yo no creo no creo que en los aeropuertos se mantenga ese nivel de seguridad que están hablando. Este Para es un nada. país este es un país de gente que relaja todo, porque nosotros nos distendimos muy rápidamente. Entonces comenzaremos tomándole la, la temperatura a todo el mundo, pasándolo por un satanizador, digo sanitizador, <ríe> y, y realmente al final eso se va a relajar. Llegará un momento en que en un claro. par de semanas ya el tipo que tiene la vaina se jartó de estar levantando el aparatico y poniéndoselo a la gente a la frente. Dice, ¡Siga, americano! ¡Siga, sí. americano! Sí, le para allá! Exacto. ¡Mi jefe, mi jefe! ¡Exacto! Es como la policía, mamá. Mi papá, mi papá. La policía sí. cuando te paraban en los retenes. Exacto. Entonces, exacto ¿Para dónde exacto. va? ¡Voy allí donde mi mamá! Ah, ¡Siga, okay. mi jefe! Okay. Ay, entonces, mío. este es un país así. Eh, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hay también otra realidad. Esa es una realidad. Era, que tú la mencionabas, pero la otra realidad es que hay que abrir la economía totalmente y indudablemente que el, el, el, la industria turística es sumamente sensible en términos económicos para la República Dominicana estamos hablando de un aporte importantísimo al Producto Interno Bruto entonces hay que abrir a, lo ideal fuera con protocolos y, pero aquí eso no va a pasar ¿qué es lo que usted tiene que hacer? cuídese usted ¿Verdad? Ah. Por eso terminó el quédate en casa y ahora comenzamos el sálvese quien pueda. Sencillamente. No, que, no. Eh, mira. no, pero es verdad Lo que <risa> plantea Yo es es sí, es es estoy siendo extremadamente sincero Sí, pero, Rodríguez. sí pero espérate ya espérate. No, no. eso fue lo que vimos el fin de semana Eso fue lo que vimos el fin de semana Cuando el presidente oh, de la república Pero, óyeme Una cosa A mí me puede llamar Leonel Fernández uh -huh. A quien conozco de hace muchísimos años Y me dice, mira, yo necesito que tú estés conmigo En una actividad O Danilo Óyeme yo te voy a decir una cosa, yo le voy a decir muchas gracias, presidente, lo quiero muchísimo, pero yo para allá no voy porque... Imagínate no. tú... Pero amado, escucha eso. No, pero definitivamente, que, que, no hemos, que hemos ido aprendiendo del propio virus y de lo que tenemos como con, seguro, o con certeza de lo que se nos ha dicho por la... Comisión de Salud Sí. La, y Señora. la paranoia La, la OMS la, la paranoia que teníamos, es decir que no, cuando, pega una. que no podíamos tocar Que no, que desde que llegábamos a la casa Quitarnos no, la ropa, ninguno de ustedes se la está quitando No, ya no, no mi, ya mire los que Yo me quito los zapatos no, Sí, los zapatos, ok, pero entonces hay, En esa parte Ya estamos en las oficinas Aunque, aunque tenemos los protocolos Yo, yo en quisiera saber, Francis, en qué fase Que estamos esa es la pregunta mía de antes. Y también, la fase 2, Y también, la etapa 2 de la desescalada. Y también, ¿qué, ah, estudio, ¿qué estudio se ha hecho de inmunidad comunitaria? Y yo quiero que me lo digan. Que debiéramos, en vez de estar... No, eh, sí, que porque fíjate debiera. los datos, son alarmantes, 900 que dio cuánto sí, ayer. Pero se han sí. hecho, pero se está haciendo tampoco, mucho más no, pruebas. No hay, no pero no mira qué es lo que pasa con esos datos. Yo hice Carolina. un cálculo más o menos, andaba del 40% el nivel sí, de contagio, 6 mil y tanto de pruebas, Carolina, 2 mil y pico eh, de infectados. Es lo, mismo, es lo mismo que pasó en la universidad, se hicieron las pruebas y salieron qué sé yo cuánto, cuando se hicieron la PCR eran dos… entonces eh, eh, hay que ver muchas no. cosas Sí, pero que, que, que, eh, que los también, otros ¿no? lo habían tenido el virus Lo que indica es eh, sí, que fueron positivos. Precisamente, a la prueba. precisamente jeje, por ¿verdad? eso es la necesidad de un estudio científico Sobre eh, eh, la, la, la inmunidad comunitaria Porque aquí hace tiempo que estamos en, en, la, en la 500 fase Yo lo he dicho, eh, lo he dicho Nosotros estamos papá. aquí y somos presenciales Que siempre hemos pasado por los barrios Y ahí nunca se tomó en cuenta muchas cosas bueno, Ahí tú, se bebía todos los ¿lo días. Lo he podido ver en, en, en tu recorrido político. Claro, claro, en, mi, en todo mi recorrido, que no, no estamos en la fase 500. Sí, no mira de, que agárrense ahora. Ah, hay Mire. que ver, o, otra cosa, uh -huh. con esto que ha venido dándose ya, estas reaperturas oficiales, porque estaban no oficiales, pero ahora oficiales, hace que la cosa se extralimite más. Entonces, lo que se puede esperar de una enfermedad como el COVID-19 que no es un relajo, no, no es un relajo. Eh, que para septiembre, miren, ya el 56% de las eh, de las salas de UCI están ocupadas. Cuatro Sí, entonces, eh, ya lo que se puede esperar, eh, agosto, septiembre, con estas reaperturas ya oficiales, con la falta de disciplina que nosotros tenemos, puede ser a, algo que hay que tomar en cuenta. Mira, eh, nosotros debemos, de, tomando la frase de Amado, que ahora es sálvese quien pueda, eh, ciertamente aquí desde el principio hubo mucho incumplimiento, eso no lo podemos negar. Ahora, nosotros ver el comportamiento de los ciudadanos para este fin de semana y escuchar al presidente Medina el viernes y escuchar a un ministro de salud pública y escuchar a un ministro de la presidencia decir mantengan el distanciamiento físico, continúen con las medidas del lugar. Y el sábado y el domingo ver al presidente Medina el mismo acumulando a la gente Tú dices, no, pues es cierto, sálvese quien pueda Porque las autoridades que están encargadas de restringir todo este comportamiento indebido e irresponsable Son quienes los están propiciando, señores Cierro diciendo, el COVID no es un relajo Mire lo que pasó en el hogar de ancianos San Francisco de así, 15 envejecientes, 15 abuelitos murieron a dónde? Fue en tarde? el San Francisco de, en San Francisco Santo, Santo Domingo. Santo Domingo. En Santo Domingo el COVID no es un relajo y nosotros y de manera particular ahora que cuidaron, es que debemos que de, de cuidarnos más. Ahora es que hay que cuidarse, señores. Bueno. Señores, yo quiero aprovechar para recordarle <risa> la pregunta del día. ¿Considera usted